Pero ese, esa sí me siento pues, más, más tranquilo de presentarla. El de francés me van a regresar a, al Hola. principito. Hola, ¿qué tal? Todos estamos vestidos del mismo color. Y caray, no manches, sí. Pero, necesitamos no, tomarnos no, una no, foto, esperen. Sí, no. toma, porque esto sí. significa que las grandes mentes piensan igual. Exacto. Vamos, es, este... Es Buen No... Me decía una amiga que era porque estamos alineados, sincronizados, una cosa así, pero mi amiga entonces, es como muy de Tepos, de las chacras y todo eso, entonces. Mientras no estemos alienados. También, también, pero bueno, eso se lo, eso se lo, debo al, se lo debemos al, al sistema. Al sistema sí, sin duda. ¿Cómo estás, ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué quieres? aquí cotorreando.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 Buenas tardes, buenas noches, hola, pues lo que sea, donde sea que estén escuchando este podcast, el primero del 2022, estamos extremadamente contentos, rebosantes de felicidad, no solo por el año nuevo que esperemos nos traiga pues grandes cosas para, para personalmente y pues para Ultracinema, que todavía no termina, recuerden que sigue, sigue, sigue por ahí hasta mayo y bueno, el maestro Bunt, antes de entrar al aire, estaba eh, extasiado de poder volver a participar en el podcast. Y pues con, con, con el motivo principal es nuestra invitada del día de hoy, que ahorita vamos a, a presentarla. Y que Carla también es, nos puso muy felices que Carla llegó a tiempo. Entonces, <risa> vamos a empezar. Le voy a, a pedir a mi querido amigo, el maestro Bunt, que desde el Monterrey canadiense nos diga cómo se siente el frío por allá. Pues la verdad es que sí, estoy, estoy hoy particularmente contento, yo creo que son los bríos del nuevo año, ya en diciembre de este año, a ver, a ver cómo, cómo me encuentro, pero no solo hay que, hay que pues, eh, felicitar por el año nuevo 2022, o depende del uso horario en el que nos encontremos y en el que nos escuchen, sino estaba yo viendo algunas <coughs> algunos eh, eh, videos sobre, sobre la sonda Voyager hace unos días y se me ocurrió hacer algo de reapropiación, a ver si por andar de Ocicón no se me atropieza, atropieza este proyecto y se me antoja hacer algo interesante pero a lo mejor también esta transmisión la ven eh, los extraterrestres o la ven nuestros descendientes en unos mil años que les llegue la, el wifi hasta hasta su sistema solar porque se supone que la primera transmisión de televisión está llegando a Alfa Centauri en estos momentos o qué sé yo entonces pues a lo mejor en una de esas hasta la gente de otros planetas nos está viendo entonces se hace aún más eh, incluyente este este podcast no solo va a ser el podcast más pirata de las redes esta, esta edición de Ultracinema es el, el podcast más hacker de las redes, pero a lo mejor también es el podcast más ex, extraterrestre de las redes, y eso me acabo de dar cuenta hace unos días, porque pues finalmente me preguntas del frío, 19 bajo cero, pues bueno, no dan muchas ganas de salir, uno se, necesita... se pone a pensar en muchas pendejadas, ¿no? Entonces, este, o, o, o no pendejadas, a lo mejor sí tiene algo de... Algo de, de no, verdad, ¿no? De, entonces, de entrada ¿quién se necesita... Sabe qué vaya a pasar? Te se necesitas ser extraterrestre para vivir, vivir en esas condiciones, déjame te digo. Pues mira, pues mira, la verdad es que de pronto siento que estoy fuera de este mundo y, y ya quiero que regrese mi, mi nave nodriza como E.T. que lo dejaron este, por bueyes, así como mi pobre angelito que dejaron al squinkle en la casa. Este, entonces y ti es mi pobre angelito pero en el espacio no este entonces o más bien de extraterrestres entonces sí pues yo creo que por eso estoy como más o menos este más o menos como como como acorde y sincronizado con la temperatura que me ha tocado vivir en estos últimos días pero también yo creo que es bien interesante hablar de esto y nuestros invitados nuestras invitadas Siempre son fuera de este mundo y ahora no es la excepción. Entonces, este, como tú estás desde Tepoztlán, pues ahí es la base donde llegan todos los ovnis, ¿no? Entonces, pues también, también tiene algo de ya, ya le voy a ceder la palabra a Carla porque ya estoy hablando este, hasta por los codos. Y no, este, no, se ve que se ve que está. Se nota que estás con muchas ganas de participar. Esta introducción es usualmente larga, pero está bien. La, la, la verdad, vales, sí, la verdad. Sí, la verdad. La pero pena. bueno. Ya. Carla, ¿cómo estás? Carla, ¿cómo estás? es que Vientos, pues es que seguramente el pobre Punta ya anda así solito ya no sé ni con quién platicar. No, es neta, es neta, es neta, es, es neta porque además con quién habla en español, ¿no? Entonces, este... Sí. Pero bueno... Y eh... digo, mis, mis compatriotas, los con los que me he topado, la gran mayoría son odiositos, este, los que viven aquí. Entonces, pues sí, pues, ¿pa' qué, no? La gran mayoría, porque tengo familia aquí, pero pues ahí sí familia adoptiva les hablas ah. quiero no sí les hablo sí les hablo porque no, la verdad es que se han visto muy muy buena onda yo no sé qué tomó el maestro Boom pero yo quiero cosa contraria cosa contraria a mi familia con sanguínea, pero esas son otras cosas y seguramente este podcast va a llegar a este a ver eh, si no me queman. O oh, bueno, yeah. mi mamá seguramente me va, me va a poner en una estaca oh. y me va a poner, prender fuego. Yo creo que... No, lo, y, es, que, y es mi, que... y es mi, es mi es, espérame, espérame. Y, y, y es mi, mi, este, mi, mi objetivo este año en este, en el podcast. Hablar un poco más porque de, de okay. pronto ni hablo, entonces. Ok. Ahora, pues sí. Eh, un bueno, buen momento, le para, para, para no dejarnos presentar a la invitada. Lleva media, media hora de programa. Y la es la, la pausa límica, dramática. ¿cómo? Es la pausa dramática. Bueno, ya, déjame que termine, Carla, de presentarse. Y porque, porque perdón, y por fin, perdón, podamos. perdón, perdón. Ahora sí, Carla. No, pues qué claro, onda, yo soy Carla, igual. Este, pues Qué buena onda comenzar. Un año más de podcast. A mí que me gusta mucho hacer tanta cosa así, pues es bien chido comenzar con un podcast y platicando de cosas interesantes y no tan interesantes, porque pues todo suma, ¿no? no pues, pues gracias, gracias, Carla. Y ya finalmente, después de esta larguísima introducción, le vamos a dar la bienvenida a nuestra super invitada. Que desde Mérida, Yucatán, allá, allá es el mismo uso de horario. Yo ya no sé si allá cambian de horario, ¿no? Pero bueno, es el mismo. Ana Canel, Miranda, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Hola, gracias a ustedes, un placer. Gracias por la invitación, Otra Cinema. Y gracias porque el maestro Boone te dejó presentarte por fin. Ya, sí. perdón, perdón, perdón. No, no, no te preocupes, te sigo escuchando tus aventuras en Canadá. Pues bueno, Ana Karen, eh, eh, muchísimas gracias en principio por, pues por estar aquí, por hacerte espacio para, para grabar con nosotros este podcast. Y también, por supuesto, por compartirnos tu, tu trabajo. Eh, ja, bienvenidos a Javo Hotel, que es la, parte de la selección oficial de esta edición. Y, eh, y bueno, pues ya, ahora sí que fue un... Déjame, te cuento que para mí fue un grato, eh, una grata revelación descubrir tu trabajo desde la edición pasada que nos compartiste, eh, déjame, Salón Arcoís, eh, El paraíso sí. de la memoria. Eh, y que bueno, es, es una, una, una, un cortometraje muy interesante, hecho con material reapropiado tuyo, que, que está, está, es fácil, uno, uno ve tu foto y ves, ves al, al protagonista de, de ese corto y es fácil identificar qué, qué, ahora sé qué, quién eres. Y bueno, este, en esta ocasión nos compartes otra... Otra manera que, que siempre es interesante eh, de, de material de reapropiación, ¿no? No es específicamente material casero, no es, no es película encontrada, es ahora sí que respondiendo a las pues nuevas eh, maneras de comunicarse que hay, que es literalmente un videojuego, un, una página, ¿no? Entiendo que es una página eh, sí. estilo eh, Second Life, en donde tú puedes crearte un, un avatar. Y bueno, ya nos contarás más adelante. Pero bueno, pues eso, agradecerte que, que, que nos compartieras tu trabajo y bueno, recientemente lo pudimos ver, ya se acabó el periodo que, que, que estuvo en línea eh, en el festival, pero bueno, más adelante, este, si todo sale bien, esperemos que haya posibilidad de, de, de, de exhibirlo en, de acá en, en Tepoztlán, ya, ya vamos a ver cómo evoluciona, porque pues esta cosa de que ahora resulta que hay otra variante que descubrieron en Francia, esto no se va a acabar nunca, entonces bueno. El maestro Bond se va a morir allá. Ya, ya, ahorita lo visualicé como Jack Nicholson ahí en el frío, eh, en, en el final de este, del resplandor, pero esperemos que eso no suceda. Entonces, bueno, eh, me gustaría empezar por preguntarte qué tan cercana tú te sientes al término hacker. Entendido en el, en el más amplio sentido del, del, del término. No, no. No es, el hacker no es solo este cuate que se mete a las computadoras y se roba los datos de la silla y, y, y, y, y, este, y estalla bombas a, remotamente de, a, en, en plantas nucleares, ¿no? Hemos estado hablando aquí en este programa y, en, y de hecho todo el festival está planeado sobre esas bases que el hacker, pues el hackeo, somos mexicanos, los mexicanos somos hackers por excelencia, nos pasamos la vida hackeando los, los sistemas pues para poder sobrevivir, ¿no? Y, por supuesto, los cineastas experimentales tienen pues, un montón de, de, de eso. ¿Qué tan cercana tú te sientes a, a, esta, a este espíritu, Hacker? Uh, pues bastante cercana. En la anterior edición de Ultracinema no había como una temática especial o curaduría. Y ahorita que, que lanzaron, bueno, hace como casi un año que lanzaron la edición Hacker. Y yo estaba trabajando justo este video. Dije, wow, está perfecto. Porque creí por un momento que no iba casar con cómo ha ido de ultracinema en su trayectoria, pero justo lanzaron esta edición Hacker y, y dije, creo que mi video está bastante adecuado para ella. Y Hacker, yo lo entiendo como, como, como alguien que hace trucos, de, por, o sea, de que encuentra la salida o una solución sin, sin tener que gastar que demasiado en en tiempo, en dinero o, o en demasiada preocupación, no, no se complica, como se, se es más libre. Eso más o menos entiendo. Sí, y, y de hecho, pues tu pieza es, es eh, un ejemplo que siempre hablamos de, de esta manera de hacer cine, que es, que es bastante particular y, y pues implica componer con lo que se tiene, ¿no? En este caso, pues tú, tú, hay, hay gente que, ya decíamos, hace películas. Pues porque se compró un carrete, se encontró un carrete en un mercado, de, de, de un tianguis, en un bazar o lo que sea, y con eso hace piezas. Eh, eh, su propio material, como, como en tu caso de, de la pieza de la anterior, lo que está haciendo Antonio en, en Montral es justo eh, reapropiarse de, de, de filmaciones caseras del pasado. O sea, en fin, hay, hay como eh, diferentes formas de aproximarse a la creación experimental. Y esta es una que me parece fascinante, ¿no? El, las machinimas, o sea, sí podemos considerar que tu que tu trabajo cabe dentro de esta categoría las machinimas, que son películas construidas con videojuegos, ¿no? O sea, ahí los los que ahí los franceses nos nos llevan nos llevan la ventaja, pues, de esta película clásica de de, de Trashmaster, que está hecha con material con escenas de de Grand Theft Auto, eh, es una película que pues si bien la podría hacer Will Smith y, y, y, y con, con toda la parafernalia hollywoodense, pero está hecha con, uh -huh. eh, con materiales, o sea, con escenas y, y, y secuencias sacadas del videojuego. Entonces eso ya, sí. digo, a mí me rebasa. Yo la verdad es que sí, sí me encantaría poder tener de entrada una consola <ríe> y después poder construir esto porque me parece fascinante. ¿De dónde te, te vino a ti la idea? Uh, pues eh, en que comenzó la pandemia... Eh, se me ocurrió volver a regresar a jugar Jabotel, que era un juego que jugaba cuando tenía como 12, 13, 14 años. Es una red social, pero es un juego en línea, no necesitas consola, me, eh, es, lo puedes jugar online. Y pues no entré y empezaron a marcar tareas en la escuela y... Y yo solo me la pasaba jugando toda la noche y encontré una salida de mis tareas usando Javotel, ¿no? Entonces eh, yo estudiaba artes visuales, entonces si me marcaban una tarea, enseguida la vinculaba como a Javotel o de que había tarea en equipo hacer un, un acto estético y le decía a mi equipo, no, pues entremos a Javotel, grabamos la pantalla y, y ahí hacemos nuestro acto estético, ¿no? No nos complicamos tanto, estamos ahí, nos están viendo, pero no estamos. Y yo me lo pasé jugando, invertí un montón de dinero en comprar créditos de, de ahí y, y me construí un montón de salas, hice un montón de amigos y, y luego dije, oh, voy a grabar una película aquí en hotel. O sea, lo dije como muy vago, ¿no? Y luego ya era la época de, de elegir un proyecto en la escuela porque cada semestre elegimos un proyecto y dije, no, pues mi proyecto va a ser seguir esta película de, de Howe Hotel no sé cómo la haga, no sé si voy a contratar actores o va a ser un poco robóticos, entonces solo estaba por ahí la idea en el aire no hasta que ahora sí me vi como que eh, a prisa de empezarlo y dije no, pues voy a hacer un documental de Howe Hotel porque estuve viendo videos en YouTube de gente que hacía como cortometrajes de Jabo y no me gustaba mucho la estética, era como muy así, muy animada, como muy, no, no, no era para mí, entonces decidí hacer un documental de hotel y siempre he tenido como esa, el gusto por la autoetnografía, que es como una investigación a partir de, de mi, de mi experiencia, entonces así decidí que sea, ¿no? Como un documental video ensayo autoetnográfico, son muchas etiquetas, pero, pero sí es, y y eso se, se trata sobre yo y estando en Jago Hotel. Ah, igual algo muy importante que no dije para comenzar, o sea, para tener un punto de partida, me planteé una residencia artística en este hotel. Entonces era como, ok, ya me lo tomo en serio. Estoy, tenía, estoy en una residencia, como si fuera que está Antonio en, en Montreal. Pero bueno, yo estoy en Jago Hotel, estoy en mi casa, pero cuando entro a Jago Hotel estoy ahí. Estoy viviendo en el hotel. Y todo lo que estoy haciendo es respecto a mi producción artística. Entonces, de ahí fue como que empecé a salirme un poco de, de hacer una película o si, estructurada y dije, no, pues un documental experimental es lo que me sale mejor. No, no podía concebir como algo así tan perfecto con diálogos y dije, no, no, no. Y ya conforme uh, pasaron los días, semanas, eh, se sumaron varios conceptos al... Al proyecto, y así es como surgió JA Hotel, a partir de una residencia artística inventada. O sea, no es inventada, es real, pero pues nadie me dijo que te invito a la residencia, yo me invité sola. Eso, es, eso está fantástico, a mí me pareció eh, genial cuando, digo, yo eh, al principio te, te cuesta trabajo entender que ahora lo confirmas, ¿no? Yo dije, bueno, yo no, no sé si el JA Hotel le haya invitado a hacer una residencia artística, pero no, suena. Eso. Suena fantástico que, que en tu sinopsis, así como que, ah, chispas, oye, esto está interesante. Y luego ya empiezas a... Yo medio, medio por curiosidad me metí al, al, este, al, al sitio y, y, y la verdad me dio miedo meterme porque yo así me pierdo. no o sea, tenía, En algún momento tuve una cuenta en Second Life. Y uh -huh. ya pues me pasaba horas ahí según yo, de, trabajando, pero en realidad estaba yo ahí vaga, vagando sin rumbo, ¿no? Porque bueno, ahí te puedes perder también en, en eso, pero bueno. Eh, eh, y es algo que bueno jamás se me ocurrió, jamás se me hubiera ocurrido, porque ya somos otra generación. Digo, Carlos es un, un, un poquito más joven que Maestro Bunt y yo, pero no sé si en algún momento hubiera atravesado también por tu por tu mente, Carla, sacarle partida a estas herramientas, digo, a mí me parece fantástico eh, Creo que es sobre todo cuestión de gustos, yo nunca he sido muy afectada ni a los videojuegos ni nada tampoco a, a, por ejemplo cuando salió esta cosa de Jabotel honestamente a mí nunca me, me pareció muy atractivo de hecho, o sea, o sea este ¿Ya, ya lo conocías de... tú, Carla? ¿Ya habías oído hablar de... Sí. Sí, y, y, pero no, nunca me llamó mucho la atención, igual Second Life tampoco, son cosas que me llaman la atención, pero eso ya es una cuestión súper personal, porque lo mismo el, esta cosa que está creando el señor este Zuckerberg de Meta, que pues ya sería así como lo que muchos han soñado en ese rubro, no es una cosa que a mí me llame la atención, de hecho esta parte de realizar vidas um, virtuales eh, es, es algo para mí que, que no, o sea, y no, y no tiene que, o sea, y tiene más que ver con una cuestión de, de la alienación y todo este rollo de que, que siento que la banda se aliena muy cañón con estas aplicaciones, o sea, um, digo les digo así la neta es que nunca nunca he sido muy afecta ni a los videojuegos ni nada porque por lo mismo porque eh, desde para mí y este es un punto de vista muy muy personal eh, de hecho igual el arte este arte digital que por ejemplo el criptoarte y todo esto es muy interesante pero no es algo que a mí me, me como que me prenda ¿ves? o sea es no <risa> o sea no, no pienso de, de esto como algo muy e, interesante, o sea, sí interesante en el sentido del fenómeno, como el fenómeno social, como el fenómeno, y qué dice de nosotros este consumo de ya sea aplicaciones de juegos, etcétera, o hasta esta parte de gritarte como, como, como esta, este consumo tan cañón hasta de lo que no ves, pero o sea, no sé los símbolos y todo esto, entonces eso es lo que me llama la atención, más no, ni la creación en eso, ni, no, no sé, no es algo que me, o sea, tengo un punto de vista yo muy particular al respecto, no me, no me, no me hallo ahí mucho, no me gusta mucho, les digo, igual esto de meta, veo en qué se va a convertir y digo, pues la sociedad es la que cada vez está dando la pauta de la podredumbre de... Lo... Ah, <risa> perdón, pero es que no, no es... Honestamente no es lo mío. Eh, justo cuando veía el cortito, <coughs> me vino a la idea, a la mente todo esto, como ven decía, Second Life, este, lo que va a ser meta en su momento, no se sabe en cuánto tiempo, dicen que una década, dicen que quién sabe en cuánto tiempo vamos a ver esto ya he hecho, pero para mí siempre la cuestión cuestionante va a ser qué onda con la gente que hace uso de, ¿no? Y yo me imaginaba que, por ejemplo, cuando esté el meta ya bien instalado, que pues finalmente, digamos que, que el jabotee, los Second Life, así pues son como los, eh, digamos los uh, modelos arcaicos de lo que va a ser esta cosa de meta, ¿no? Por así decirlo. Y entonces... Me imaginaba, esta es la, la, no sé, la imagen que tengo en mi mente, una persona sentada en un sillón, tal vez en pijama o en, no sé, pero ya todos cochinos porque ni se han bañado ni nada y además pues, han estado comiendo cualquier cosa que tengan por ahí en algún momento, por supuesto, igual y muy flacos o muy gordos dependiendo la dieta, pero sobre todo obedeciendo a la poca actividad física y este, con, un, con un dispositivo en la cabeza, ¿no? los ojos que cubren los ojos y entonces eh, este sillón roído todo feo, pero esta persona está viviendo su, um, su pseudo vida soñada o lo que sea, en donde pueda hacer de todo. Bueno, ya está, se habla de que hubo hasta acoso en esta zona ¿no? pero bueno, puede hacer de todo y lo que sea, y este, pero su vida material, ¿no? O sea, ha estado tan, se va tan inmerso a esta pseudo vida que ha podido construir a través de códigos y, de, de, y demás, ¿no? Este, y entonces, su vida material ya es prácticamente una porquería <risa> no, pero en, en, la, en esta parte virtual y todo es otra cosa o sea, es como un desprendimiento del yo ay no sé, para mí es un rollo así más o menos en ese sentido me parece muy interesante y me parece más interesante como esa parte del, de la reflexión de porque en el cortito también dice Ana Karen, no, pues que me expando y no sé qué yo no sé qué tanto realmente es una expansión y qué tanto creemos o nos dejamos llevar por la ilusión y la, de, y la idea de expansión que no es una real expansión. No sé cómo decirlo, pero algo así esto es lo que me ha generado siempre este tipo de ondas. No, no pues no cabe, no cabe duda que sí, sí es otra otra generación, Carla. Y toda la, todo el positivismo que nos impregnó el maestro Punt ya... No, nos, no, es que, es que no, mira, no <ríe> tiene su, que ver con generación, te voy a es que... decir una cosa, mucha banda está muy emocionada con esos rollos, y no tiene que ver con la cuestión de generación en el sentido tal, tal vez, un poco sí, pero no tanto, y tal vez ahí es donde igual la generación que nació en el 2000 o así tendrá que ir pensando y que tendrá que irse cuestionando todas estas cosas, ¿no? Porque en efecto, tal vez a mí, por fortuna, me ha tocado vivir esa hibridación, ¿no? Ese momento de la transición, donde de repente, pues ya sí, todo esto es parte de tu vida, ¿no? Pero algo que a mí me ha caracterizado, a mí personalmente, es justo el cuestionar siempre estas cosas que estamos... Que, que ves que la banda boom, absorbe inmediatamente. Creo que eso es lo que a lo que yo voy, que no tiene nada que ver con una generación, tiene que ver con cómo codificas tu pensamiento hacia el mundo y cómo ¿Cómo vas a vivir el mundo? ¿Me explicó? Y eso no tiene que ver con si eres del mil ocho mil o del no sé qué, ¿no? O naciste ayer. O sea, es que la onda es que nos hagamos capaces de cuestionar todas estas cosas y cómo es que las usamos y qué van a ser para nosotros. Y eso es independiente de la generación. Eso tendríamos que hacerlo independientemente. ¿Me explicó? Es como cualquier concepto de la vida. Ah, el matrimonio, pongamos, si es algo más antiguo. Lo mismo, güey. o sea, cuestiona todo eso, ¿no? Cuestiona todas esas cosas. Ah, la carrera en la universidad, ah, no sé qué, me explico. O sea, todo esto que tienes, todo esto que está frente a ti, ¿cómo lo vas a usar y qué va a significar? O sea, es que esa es la onda y no tiene que ver con la generación, tiene que ver con la cuestión bueno. de cómo vas, a, cuestion, cómo vas a vivir estas ondas. ¿Me explico? O sea, pero por eso para mí muchas cosas que a la banda le han encantado por, desde que me acuerdo, no son cosas que a mí me encanten, pero porque, sobre todo cuando tienen mucho que ver con la onda de, boom, de, que te insertas inmediatamente en eso, ¿no? O sea, que ya dices, ah, esto es lo mío, esto es tal, ¿no? Y que dices, no, espérate. Más allá, micha, no, no es no, eso. Sí. Que... Lo, lo que digo, sí, tu, tu panorama ciertamente es apocalíptico y tienes toda la razón en, en, en algunas cosas. Eh, hay, por supuesto, eh, cosas con las que coincido contigo, pero a mí lo que yo pienso que tenemos que rescatar en este momento, más allá de, de, de, de, de, de irnos tan, tan eh, alegremente hacia ese lado oscuro, es lo que Ana Karen hace, es rescatar esta herramienta para eh, pues, cuestionarse justo el, el encierro, ¿no? desde el encierro, y, y lo, a mí lo que me parece brillante es esta cosa de que se, se inventara su, su residencia artística y explotara desde ahí eh, las herramientas que la, que la cosa esta le da, más allá de si, si te aliena o no te aliena, yo creo que es el, el, lo, lo, lo interesante sería rescatar justo cómo puedes construir una película, como ella, ella se propuso, voy a hacer una película de, de Habotel, no sé cómo, pero eso, eso me parece brillante, sí, sí. Eh, más bien, me gustaría saber tú qué piensas, Ana Karen. ¿Tú qué, tú qué has... Dices que lo jugabas de chica, lo retomaste para estos proyectos y, y, y sí, sí, sí... Bueno, no sé qué piensas de lo que dice Carla. Pues, tampoco creo que sea tan generacional, como dice, pero tampoco estoy tan... tan yo creo que el contexto más bien influye mucho en este tipo de... de de piezas que están surgiendo y no, no son nada nuevas, o sea, están, vienen como desde, desde, hace, desde hace años. Y yo lo que he investido más en mis conceptos, no solo me meto tanto en videojuegos para jugar o en cosas virtuales, sino el, el contexto me llevó a hacerlo, ¿no? Porque como no podía convivir con nadie en persona, terminé cayendo ahí, ¿no? Y, y por eso... Básicamente es que utilicé este juego, pero mayormente en investigación, siempre intento hacer todo un juego, ¿no? Como que empezar las investigaciones a partir de un juego, de algo lúdico, y me la creo hasta que ya empiezo como, ya, ya, no, ya no se convierte tanto en juego, sino más en trabajo de investigación, y ahí es cuando van surgiendo las cosas, ¿no? Entonces me pareció maravilloso estar jugando y estar haciendo trabajo. Que, mm, básicamente, pues, eso ese, es, que... ese, ese es un campo que en México, por supuesto, debe estar completamente desierto, ¿no? La vinculación, de la, la investigación de los videojuegos e incluso esos temas que tú mencionas, Carla, a lo mejor todo esto, bueno, pues nos, nos, lo, lo podemos saber a, a, seguramente a través de estudios en Estados Unidos, pero había que ver qué tanto el impacto de estos juegos, así como, como lo planteas, eh, eh, funciona para los mexicanos que a veces pues ni internet hay, ¿no? Que es el problema de... De, de muchas, de muchas personas en este país y el Maestro Boon lo que necesita ya sabe, ahorita ya le dieron la receta, le dieron a Karen la receta a Maestro Boon de que pues, para que no se sienta tan solo ahí en su encierro, en su congelador, pues sáquese una cuenta en jabo Hotel y, y a ver qué tal, y haga su película. Yo creo que no estaría mal porque pues, efectivamente pues sí estoy más o menos como en residencia, pero en realidad no porque no tengo becas más que las de este país en el que estoy, porque en México, pues, nada, entonces, pues, puedo hacer mi, mi, mi, residencia virtual en el país que yo quiera y le puedo pintar una leperada a las instituciones mexicanas públicas y privadas, que sea este, la, que sea esta la alta tribuna para denunciar esas, estas prácticas, este, viciadas, pero bueno, este, ya, ya dije mucho. Bueno, yo, sí, está bien que se queje usted, maestro, pero necesitamos escuchar su sabia opinión acerca del trabajo de Ana Karen. Recuerde que es nuestra invitada. Justamente, a mí lo que me pareció interesante es, es que, sí, a lo mejor no es tan generacional, aunque de pronto yo lo sienta, yo lo sienta así, porque, pues bueno, del, del, del del podcast, el más grande creo que soy yo, porque llevaba a Micha de la mano al Kinder. Entonces, pues bueno, este, um, eh, la cuestión justamente es eso, ¿no? Que, que, que, que, que usaste los, los, eh, las herramientas a las que está, estabas, eh, que tenías a la mano, ¿no? Y eso me pareció bien interesante. Hay cosas que. Sí, yo no entiendo, eh, porque pues sí, la, la, la chaviza entiende más y mi hijo es uno de los que ha trabajado mucho últimamente en el videojuego, de tal suerte que probablemente sea uno de sus proyectos finales, ya le falta como un año de carrera, saludos a mi hijo Diego, que nunca me escucha, pero bueno, eso es esto, parte de la rebeldía de los chamacos en estos días, entonces... este a mí eso es lo que me pareció bien interesante, ¿no? Cómo creaste este, esta atmósfera, porque además incluso la voz, lo que me pareció interesante es justamente eso, ¿no? Cómo construyes la narración, contrario a Salón Arcoiris, que no tiene narración, por lo que yo recuerdo, no tiene narración, eh, pero tiene un elemento... Eh, eh, auditivo también como muy interesante y eso es lo que me gustaría preguntarte cómo, cómo concibes eh, tanto en Serena Iris como en Hotel Jabo cómo concebiste um, el trabajo sonoro que creo que es muy muy interesante muy importante en estos dos trabajos que, que, estu que estuvieron en, en ultracinema me gustaría que nos platicaras un poquito porque normalmente así como que luego nos olvidamos del, del sonido, ¿no? Que es muy importante y en tus dos piezas yo creo que el sonido te genera justamente esta no solo la atmósfera visual sino también como esta sensación de pronto que de pronto hasta me, se me antoja decir como de trance, ¿no? Sí, pues en Salón Arcoiris también estaba jugando a ser una directora de cine y jugando un poco con el pasado y presente porque estaba manipulándome a mí a mí del pasado siendo una actriz de alguna forma, entonces en mi película y, y lo que era ahí es que al encontrarme ese VHS pude ver a mi papá en movimiento por otra vez, porque él falleció cuando era muy pequeña, entonces como que había olvidado su imagen en, en movimiento um, casi no tengo fotos de él, entonces al verlo me detonaron demasiadas cosas entonces pude recordar a algunas situaciones que no, no había podido recordar, que estaban bloqueadas. Entonces fue como una liberación de memoria ver eso y reeditarlo como a la manera en la que se me ocurrió ¿no? en ese momento. Porque yo me grabaron a mí, pero yo tenía solo cinco años, no recuerdo mucho. Entonces dije, no, es como un corte de director, o sea, de mí, yo siendo la directora. Y por eso es que el audio es bastante como como si sí te envuelve mucho, ¿no? Y no, no quería que haya casi nada de... No, no quería que haya voz, voz en off, porque era más algo de estar mirando y como relacionando con la doble pantalla o los movimientos de, las, de los personajes. Y ya al final hay como algunas pistas de... en escrito, ¿no? En subtítulos como él, ya me estoy centrando prácticamente como en mi pasado porque no tenía idea de, de, qué, de qué estaba pensando en ese momento, pero lo que yo... Estoy deseando ahora es como regresar ahí, ¿no? A hacer otra vez esa niña que está soplando las velitas y, y ya es como muy inmersivo. Y en How Hotel era muy importante usar Voz en Off porque yo quería que se, se distinga la en Avatar y la en Real, ¿no? Que está detrás de la pantalla. Entonces es como ese hablar simultáneo de. El, en digital y, y fuera, no dentro y fuera de la pantalla. Bueno, yo uso como esos términos, de dentro y fuera de la pantalla. Entonces yo, la persona física, ya estaba como narrando las cosas que, pues todas las reflexiones que iba teniendo durante toda esa residencia. Y, y lo que lo vivía tanto como ella, mi avatar, como yo. Y pues yo ya lo sacaba de... De, de la pantalla de alguna forma, ¿no? Porque hay un, me estuve familiarizando con un término en el arte que se llama post-internet, que es, bueno, una pieza post-internet en resumen es cuando sale la pieza de internet, o sea, mmm, se construye en internet o a partir de internet no tiene que ser como, que sea una pieza sobre internet pero que la saquen de la pantalla, ¿no? O sea, como esto de Jabotel que era como, se construyó dentro del, de, de un videojuego en línea, y, pero yo ya, como que ya lo saqué de, de su sitio y, y lo puse como en una pieza, ¿no? Ya lo he presentado en algunos lugares y como que fuera de contexto está ese documental ahí. Pues obviamente sí saca muchas dudas y creo que se me hace interesante. Y al final incluí este comercial antiguo de Jao como para contextualizar y terminar como esa... Como esa voz en off de y no sé qué y ya el muñequito de bienvenidos a Javo, y y que tengo un cierre así como más explica explicativo. Y no sé si. Sí, porque ad, además como que como que rompe, no? Este esta este, esta especie de trance de la de la voz en off. Si sí es, si sí es, si sí me pareció interesante esta cuestión como um, como es la palabra, como, como desconcertante, ¿no? Eso, eso me, me, me, pare, me pareció. Y, y tocaste un tema bien interesante que es justamente... Eh, en, en, en, se, se ve como más... más eh, se pone más de manifiesto en Salón, Salón iris, pero también finalmente... En Hotel Jabo de pronto vemos solamente una parte ocupada de la pantalla cuando se empiezan a construir y, y, y eso me, me, me tocaste un tema bien interesante porque en, en salón, salón Arcoiris cambias ¿no? los, los, um, los encuadres, ¿no? este, eh, de pronto hay dos, dos pantallas, de pronto está este, que no es encuadre, que es no sé, un, un círculo, este... Eso, eso, me pareció también como, como una exploración interesante en tu trabajo de romper como, como con la, la, pues la tradición, ¿no? De solamente una pantalla, un solo canal, este, eh, ¿cómo, ¿cómo, aparte de, de, de internet has presentado estos trabajos como en algún otro espacio, o cómo te has imaginado presentar estos trabajos, a lo mejor en un espacio... <coughs> menos, digamos, convencional que la sala cinematográfica. Okay. Eh, Salón Arcoíris sí lo he presentado en, en salas cinematográficas eh, con ustedes y en el, aquí en Mérida hay un lugar que se llama Centro Cultural Olimpo, que es una sala de cine súper pequeñita, lo presenté ahí y mi idea era presentarlo en, en la escuela, pero no pude porque empezó la pandemia y ya no, o sea, si no hubiera sido por ultracinema, jamás hubiera mostrado. Salón Arcoíste, y bienvenido a Jabotel, está pensado, o sea, lo pensé sin un montaje, pero meses después como que dije, si, si esta pieza se expone en alguna galería o en algún otro lado, ¿cómo, ¿cómo la montaría? ¿no? ¿De qué manera la muestro? Que no sea como solo la pantalla y así nos sentamos. Entonces, sí hay como una instalación medio planeada, que es como una alfombra de, de habitación, o sea, una alfombra. Una laptop, una tablita para que esté la laptop y unos audífonos, ¿no? Entonces, en la galería las personas se sentaban en la alfombra acostadas de la manera que sea y se ponían a escuchar el video, ¿no? Con audífonos para que sea como un poco más íntimo, que te estén hablando al, al oído, por decir. Y así es como lo he pensado. Y no, de Salón Rico aún me falta eso por resolver, pero está, es una buena pregunta. Pero igual... Mmm, Creo que con proyecciones de, bueno, es básicamente lo mismo, pero cuando lo proyectan como en espacios públicos y lo han proyectado como en una esquina que se llama La Capillita, creo que, creo que sí se llama, y pasaban los coches y estaba ahí pasando el video, ¿no? Era como una recopilación de varios videos de, de, de un festival y, y así es como se ha presentado, pero pues igual no, no rompe tanto con... con la dinámica de estar viendo hacia la pantalla gigante, ¿no? Entonces, eso. Oye, Ana Karen, aprovechando que, bueno, estamos hablando de, de, de que lo has presentado allá en Mérida, y bueno, tú estudiaste allá, tú eres de allá, vives allá, ¿qué tan sí. complicado es, por ejemplo, encontrar espacio para este tipo de obras y, y, y cómo... No sé si tú, el resto de tus compañeros de escuela pues han decidido a lo mejor dedicarse a, a, un, a una cosa más decente que el cine experimental, ¿no? <risa> a un tipo de cine que sí les debe comer. No sé, ¿y, y cómo, cómo es esa, ves tú esa relación pues, con, con los cineastas tradicionales y la creación experimental desde, desde tu entorno, pues, desde, desde la provincia, por decirlo? Sí, siempre, siempre he visto que es como un poco... No sé si problema, conflicto, pero... Me he dado cuenta que los, en Mérida sí hacen muchísimo cine tradicional, por decir, académico. Eh, había un festival, el festival El Ficmi y El Mórbido, que lo ves y es una narrativa muy tradicional. Pero cuando muestras un poco de cine experimental en, en Mérida, es como que se, se saca un poco de onda a la, la gente. Eh, no estoy muy acostumbrado a saberlo, e incluso los, me, me he dado cuenta que los artistas visuales, como mi caso, por ejemplo, bueno, hablo desde, desde aquí, que me considero cineasta, pero también puedo englobar como esa, esa disciplina con artes visuales, ¿no? O sea, como que no solo quiero, o sea, no solo me dedico o deseo hacer cine, sino como uh, unas. Muchas disciplinas, ¿no? Y es como cuando metemos... O sea, hablamos mucho de transdisciplina aquí en, en, en mi escuela, de que no solo te dedicas a un medio, ¿no? Yo igual tomo fotografía, hago mucho video, pero igual me gusta el cine. Entonces veo que los cineastas de Mérida que están se dedican solo como a, a, a hacer cine tradicional, académico, no se identifican tanto con el término artes visuales, ¿no? Para ellos es como son cineastas y son cineastas, pero por otro lado los artistas sí, bueno, los que tal vez tienen como un acercamiento más a otros medios están involucrados en más y no solo es, como que se atreven a, a experimentar más de lo que de lo que conocen, ¿no? Entonces pueden hacer como algo experimental con pintura o con fotografías. Y siento que el cine Experimental, igual es un poco así, como que está, como que está un poco separado de, de eso. Bueno, sí, claro, lo, ustedes lo han dicho en varias, en varias ocasiones. No sé si me di a entender, pero. Sí, no, no, que está sí. claro que, que la provincia de Rifa, digo, siempre va a estar eh, este estigma que te digo, que es un poco con el que estamos luchando desde el ultracinema desde el principio. De, de que la gente se, se dé la oportunidad de conocerlo, que de, de conocer el cine experimental, porque si sí, sí hay gente que de plano oye la palabra experimental y así como que les da eh, electro-shocks y, y, y ni siquiera quieren asomarse tantito, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos desde Ultracinema pues, este, luchando, pues porque cuando menos se den la oportunidad, pueden terminar por darse cuenta que el, su idea original era, era acertada, es una, no lo entiendo, me, me odio y, y no quiero volver a saber, pero sí. es, es, es mejor, eh, o pueden llegar a amarla y decir, ah, no, sí, es la, es la maravilla. Pero, pero bueno. Sí, Incluso perdón. con un amigo estuve haciendo ciclos de cine eh, en el Olimpo igual. Entonces pusimos demasiadas películas experimentales. Y normalmente los que iban a, a visitar la, la sala, esa entrada gratuita, eran puros... Homeless, o sea, personas que solo iban a aprovecharse de una hora de estar sentados en el aire acondicionado y dormir. Pero había señores que sí les interesaba bastante y daban su opinión, o sea, decían como, ah, esto sí me gustó. O había otros que se paraban a la mitad de la película y decían, ¿qué estoy viendo? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no ponen cosas buenas? Así, había como demasiadas um, opiniones, y, pero con personas así muy ajenas a esto, ¿no? O sea, que no, porque... Normalmente los que consumimos cine experimental lo hacemos también, ¿no? Mayormente. Sí. Entonces ellos no eran completamente ajenos, entonces era súper divertido estar como en la sala con ese tipo de, de, de personalidades. Oye, pues le vamos a mandar una selección de otro cinema para a ver qué. Y, y sí, qué. pensé que <risa> sí, pero ya, no sé, ya... ya del contrato ya cerró, o sea, tenemos que renovar nuestro contrato. Ya, bueno, pues cuando estén nos avisas, porque esa, esa reacción me parecería interesante, ¿no? De la, sí. de la gente, no, o sea, nomás más para saber qué, qué opinan. Pero bueno, yo le quería preguntar a, a Carla, más bueno, bien que Carla me dijera si la provincia rifa o no. Porque aquí el único chilango es el maestro Bunt. Yo digo que sí rifa y... Y pues sí, la onda del centralismo es lo que luego un nos puede cegar un poquito. Definitivamente la gran ciudad, ay, sí, la CDMX pues, siempre va a ser eso como, bueno, hasta el momento en que valga que eso y ya no sé. <risa> Pero bueno, mientras no es así, este, pues sí, va a ser como donde converge todo. Sin embargo, sí, la provincia rifa y, y además este, Mérida en algún tiempo creo que fue considerada como una capital cultural de México también, ¿no? Eh, porque justo se convirtió en un terreno fértil para la difusión y manifestación de un montón de expresiones culturales, entonces, y bueno, y artísticas, ¿no? Y entonces creo que, bueno, yo no dudo ni tantito de todo lo que se hace allá, ¿no? Porque sí, hay, hay mucho que se está haciendo y que se ha hecho pues por un buen tiempo, ¿no? Aparte de que está muy bonito, pero... Fuera de eso, pues sí, o sea, definitivamente rifa, ajá, y, y, y he de confesar que no conozco el Catán, por lo tanto, pues traten es bien. imperdonable, es imperdonable, porque no conozco el sureste del, del país, pues traten ya bien. no estoy viviendo allí, entonces. Carla y Antonio, traten bien a Ana Karen porque a lo mejor podemos convencerla que nos ayude a organizar el Ultracinema alguna vez en la vida, allá en Mérida, porque... Pues te, recuerden justo por eso, la Ultracinema es, es itinerante, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el proyecto, pero bueno, por lo pronto podemos irle poniendo fechas para, para eh, eh, Ultracinema en Mérida. O, o, en, o en progreso y nos bebemos unas cervezas, este, no sé. Algo, algo se nos ocurre. Yo, yo bueno. progreso está a 20 minutos, así que llegamos... Progreso Mérida, digo, yo por, por unos tacos de cochinita y unos cochitos haría lo que fuera. Pero bueno, <risa> no, pues la verdad es, es maravilloso descubrirla. Yo, insisto, lo confesé al principio, me, me pareció súper interesante descubrirte, Ana Karen, descubrir que Ultracinema descubriera tu, tu, tu trabajo. Ahorita, bueno, no, nos, me, me hace sentir, eh, pues tengo que decirlo para... Para el registro de la egoteca me hizo sentir muy bien que dijeras que si no fuera por Ultracinema tu pieza no... Digo, es triste porque más gente debería verla, sí. pero al mismo tiempo, eh, pues es, es, es justo para lo que Ultracinema nació, no para lo que es, estamos haciendo este proyecto, para el que nos estamos desgarrando las vestiduras, para que trabajos como el tuyo, así, tan, tan interesantes, pues tengan ese espacio, esta difusión, esta... Eh, pues que la gente lo vea y lo existe que, que se den, perdón aquí ya saben, estamos en Tuntunlandia y estamos rodeados de perros y bueno. Entonces me, me, me hace muy feliz pues que, que, que, que haya podido hacer Ultra cinema un vínculo para que la gente, más gente conozca tu trabajo y pues bueno, de, de, de una vez, eh, sea lo que sea que suceda en el futuro, están las puertas abiertas para para tu trabajo, y espero no robarle la pregunta al maestro Juan, porque siempre pregunta qué, ¿qué planes tienes en el futuro? Exactamente, exactamente, y además, además yo creo que eh, de, eh, es, es bien interesante eh, el, el hecho de que tus dos piezas que han estado en ultracinema son, o sea, sí son diferentes en tanto a la, la técnica, ambas son a fin de cuentas como reapropiación, pero tienen vasos comunicantes como te decía como, como bien bien interesantes entonces se nota justamente pues un estilo y un deseo como de, de seguir experimentando eso sí me parece fundamental y sobre todo pues en, en la chaviza no porque este sí de pronto hay eh, gente joven que, que, que se clava mucho en el cine, digamos, convencional, no y, y sí, justamente esa es, esa es mi, mi pregunta, siempre, siempre ando ahí como de, de, de chismoso, ¿Qué es, qué es, eh, ¿cuáles son tus, tus próximos proyectos?, eh, ¿en qué estás trabajando?, este, no sé. Sí, pues, eh, después de hacer lo de Javotel, como que se detonaron muchísimas cosas y posibilidades, entonces durante hacer el, el proyecto de Jao, estuve trabajando conceptualmente, teóricamente, en, en pensar un poco a partir del archivo digital encontrado, ¿no? O sea, ya no análogo de, de, peli, de, de encontrarme films o VHS, sino experimentar, experimentar un poco con videos de YouTube. Incluso en el video de Jao, olvide decirlo, pero hay muchos GIFs encontrados. O sea, me... me me, me gustó mucho la idea del de, de concepto de GIF, de que me, me robaba alguno de por ahí y lo, lo insertaba en el, en el MP4, ¿no? o sea, en el, en, en el video, en el Premiere, y, y también es como una mini secuencia, ¿no? Como encontrada y lo interesante es que como que revela algo una y otra vez, ¿no? Y está, ese es el constante loop y pues todas las cosas que conceptuales que vienen con el gif y a partir también de Jabo estuve como que estuve pensando un poco en el concepto imagen que yo lo denomino como humano imagen o sea como si fuera que ahora todos nos estamos relacionando como imágenes no entonces he estado investigando mucho sobre eso por eso era muy importante hacer el video de Javo porque en, en el proceso estuve como sacando varias varias reflexiones y, y, y todo fue a partir del contexto de la pandemia, pero que nos relacionamos con, con, con imágenes, o sea, como ahora que estamos, ¿no? Que estamos en la pantalla, bueno, nos están escuchando, pero nosotros nos estamos viendo como solo nuestras imágenes, ¿no? Entonces nos relacionamos ya no tan físicamente, sino con pura, pura imagen. O con, me mandas un meme y me, te estás relacionando con pura imagen, ¿no? Y bueno, igual texto, pero más abunda más como lo visual. O sea, ya, no es, ya estamos un poco como planos, de alguna forma. Igual sobre que probablemente estemos conectados a internet la mayoría del tiempo con, con nuestros celulares. O sea, suena y, y vemos quién es sin... O sea, todo el tiempo... Puedo decir que todo el tiempo estamos en la pantalla, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque pues dormimos y nos bañamos... Pero, o sea, si tienes como un reloj inteligente y te llega tu notificación enseguida, como que te vuelves a sumergir, ¿no? Pero ya es como muy inconsciente. Entonces, ese tipo de, de actitudes y he estado estudiando eh, prácticamente y después de lo dejado, dije como, ¿qué hago? Estaba haciendo mi documento de titulación. Es, es, en eso estoy, ese es mi futuro, terminarlo. Y de hecho hay una, un apartado que se llama Nada es original, que lo saqué justo de Ultracinema. Es como, creo ¿Y a que. ¿A quién se... le pediste permiso? A, pues, a, nadie. <risa> a nadie. se llama Nada es Original y, y pues hablo sobre como de qué va eso de Nada es Original, ¿no? Y el artículo publicable, es, es, es un artículo publicable que no sé si va a publicarse, pero se titula como Hacer Nada: La Condición del Artista Mezclador y habla un poco sobre eso que nos, no estamos haciendo. Nada, pero sí estamos haciendo, ¿no? O sea, dividí como a los artistas como entre creadores y mezcladores. Yo considero que nosotros aquí somos mezcladores, ¿no? Porque no estamos creando nada nuevo ni sorprendente, sino nos estamos como robando de alguna forma todo lo que podamos y buscando como la solución de... Para, para terminar de sacar otra cosa, ¿no? sacar cosas de otras. Entonces, como que todo esto me he estado trabajando. Igual tengo como piezas por ahí que son imágenes, preconstruidas construidas con varias imágenes encontradas y ya estoy tirando más a lo digital. O sea, pensando como encontrarme algo digi en, en, <risa> digital y no solo como uh, en algún tianguis, anal algo análogo, un VHS. Aunque igual luego termino cayendo ahí porque me encanta el film y todo eso, así que se puede fusionar o no sé, depende del en que me encuentre en ese momento, pero justo ahora estaba trabajando en, en con fotos análogas, pero lo, todo al mismo tiempo, ¿no? ¿Se combina o depende de de lo que, que estoy investigando? Pero en eso voy. Igual Está. estoy jugando Animal Crossing después de Howl, pero no fue lo mismo. Pero tiene como algo diferente, aparte Javo era como, fue como un viaje en el tiempo, porque era regresar como un poco al pasado cuando yo jugaba esto. Entonces tenía que ver mucho con, con velocidades, no? De que yo estaba en el presente, pero como que estaba jugando algo de mi pasado. En cambio, Girl, si no, no me termino de llenar, porque aparte de que se está actualizando a cada rato, es algo muy, muy, muy me atrevo a decir nuevo, pero sé que no, pero no, como que no termino de resolverlo, ¿no? Es, es, avanza, avanza, avanza el juego y yo avanzo con él y como que necesitaría justo un tiempo para procesarlo y regresar tal vez a Animal Crossing cuando ya existe como otra cosa u otra versión de, yo no sé, como New Horizons y básicamente eso he estado haciendo tengo que terminar mi documento de titulación. Y igual quiero hacer otro video para meter en el próximo Ultracinema. Ojalá lo logre. Como que cuando egresas de la escuela, todo se pone así como que... Todo quieres hacer, pero no terminas haciendo nada. Entonces, eso, eso estoy haciendo. En eso estoy. No, pues qué, qué interesante. La verdad es que es agradable escucharte, que tengas así como estos conceptos tan... Tan, eh, tan presentes, tan vivos, porque bueno, si sí, vivimos en la era del Internet y sobre todo del post-Internet y, y por ahí eh, hemos estado platicando con el, con el equipo curatorial y, y hay, hay posibilidades, bueno, o sea, no, no adelanto nada, pero esta, este tema del post-Internet es, es, es eh, muy, muy interesante, ¿no? Entonces, sí, tú, tú, tú trabajale por ahí, eh, que, que, que, que bueno, ya, ya, ya, ya, ya, ya iremos. Primero hay que resolver el futuro del proyecto, pero bueno, por lo pronto... Eh, Está fantástico que pues tengas, tengas proyectos y no, ahora sí que no, no lo dejes, eres súper jovencita que debes tener 24, 25 años, entonces te falta un camino largo por recorrer, pero es gratificante descubrir que hay, hay eh, eh, gente como tú, súper joven, que está eh, pues, trabajando estos temas, o sea, yo yo hubiera querido tener la lucidez que... Que tienes tú la lucidez de Camila Perales, que entrevistamos en el, en el programa eh, del eh, pasado. Es, eso justamente es, es como lo que lo que me, me inspira mucho, ¿no? Escuchar a, a las jóvenes generaciones que se clavan un montón. Yo creo que. Sí, yo a los 25 <coughs> años, no, no sé, estaba no, pensando o en sea, las no, yo a los 20 estaba, pero no, no, no, no, no ni, ni quiero acordarme, mejor. Sí, no tenía la lucidez, pero para nada, ¿no? Y, y eso, eso me, me agrada mucho porque, pues, bueno, que di clases durante tantos años y, y ver que, que, que la gente joven se, se, se meta como muy, muy, eh, muy profundo a, a, a, a estudiar estos conceptos y... Y, y proponerlos para piezas a mí me parece fundamental extraordinario y no denota como que de pronto encontramos muchas piezas vacías en el arte contemporáneo no pero pero pero me da mucha esperanza escucharte Ana ¿no, Karen y, y, y, y pues bueno la verdad es que sí sí ha sido una charla muy muy muy muy eh, iluminadora en, este, en, ese, en ese sentido ni siquiera se, existe esa palabra <risa> iluminador. no sé pero bueno me, me, me, parece, me parece fundamental desde aquí te echamos eh, porras y apoyos para tu documento de titulación porque luego eso causa un montón de presa pero desde Ultracinema aquí te Gracias. te animamos te animamos a que, a que lo termines lo más pronto posible y queremos leerlo en algún Momento. Y esto estaría sensacional. Carla decía hace rato una verdad absoluta como esta centralización, ¿no? Que todo está en la Ciudad de México y es muy padre ver que los estados están haciendo cosas bien interesantes, insospechadas y que nunca nos, nos, nos llega, ¿no? Nos llegan muy difícilmente. Qué bueno que... Ultra Cinema estamos en ello y, y, y yo creo que también este, lo que decía Micha hace rato, ¿no? que este cine experimental ha, ha tenido como grandes exponentes, eh, como Mecas, como Maya Deren, de que han escrito con un lenguaje muy coloquial, muy cercano, y yo creo que eso también nos ha afectado, ¿no? que hay quienes escriben de, desde la mamonería de la academia y, y, y que hace que, de hecho, hay hasta un meme, ya ahorita que decías, Ana Karen, este, los memes, hay unos memes extraordinarios, nos hemos aventado un par, ¿verdad, Micha? De, de, desde Ultracinema con el cine experimental, y, y, y, y hay un, un, un, un meme últimamente que justamente habla de eso, ¿no? Como de, de, de, de por qué no escribir de manera más coloquial, ¿no? De acercar el, al espectador. Como de a pie, digamos, al cine experimental, pero no desde la academia, ¿no? Entonces a mí me parece como, como, como extraordinario que también tengas esta, esta iniciativa, ¿no? Que hubo aquí en el, en el Centro Cultural que, que, nos, que nos comentas. Pero yo creo que así se acerca, ¿no? Se acerca bastante. Este... Ya, ya, ya no voy a decir nada más. No, me, me alegra mucho que el maestro bond estoy tan contento, porque sí, últimamente lo había yo visto muy apagado allá sí, ese, ese, verdad, ese mugre frío es que sí. pero bueno sí, la verdad es que pues, no dan ganas de salir. pero bueno, pues ya vamos a ir cerrando esta conversación, la verdad es que sí ha sido un, una maravilla poder platicar contigo, Ana Karen, te decía eh, eh, pues ahora sí que es, es muy grato descubrir tu, tu, tu obra, y, y bueno Carlita, para despedirnos un pensamiento final pues primero agradecer como siempre, agradecer el tiempo y la presencia de Ana Karen que nos comparte su, pues parte de su experiencia más bien, ¿no? Haciendo lo que piensa, sus pensamientos, ideas, etcétera, a Micha, a Bundt, pues muchas gracias y definitivamente ahí sí, yo sí este, soy del equipo de Ana Karen con respecto a que yo también me vuelo muchas cosas de internet para crear algunas ondas, eh, sobre todo visuales, algunas veces también me he volado cosas este, sonoras, ¿verdad? <ríe> pero bueno, finalmente eso es aparte de lo que existe, es lo que tenemos como herramienta, igual en un tiempo la banda más clavada se va al, al tianguis, al mercado a buscar, quienes tienen mucha paciencia van a buscar este van a buscar así, no, que esta peli que me encontré ahí, me la vendieron en no sé cuánto, bien barato, o así como Micha bien clavados, que si el VHS, ay no. <risa> <risa> <risa> en efecto a mí me gusta igual la estética, la, la película todavía no ha sido igualada con la maravilla de la digitalidad, de los medios digitales, de las cámaras y todo. Es una cosa extrañísima, pero la película tiene un alma, tiene un espíritu, y eso es lo que a mí me sigue gustando mucho cuando la veo. Eh, las piezas que en algún momento yo creé, pero de fotografía con peli, las veo y digo, es que es tan diferente a las otras cosas que haces digitalmente, pero bueno, eso es un gusto, ¿no? Y es como, ah, no manches, ¿no? Lo que te gusta. Pero ya, la verdad es que yo también en la práctica uso muchísimo material robado de, pues de la web, ¿no? Porque finalmente es un, es un, este, ¿cómo se dice? Un, un medio muy sencillo para que puedas robar. Ah, entonces... Eh. Y la puedes transformar no, como quieres de a mí, ¿no? Pero, eh, entonces ¿no? Reapropiar, yo ahí, Carlita, que te lo digo reapropiar. que te reapropias, claro, ese es el término. Y con respecto a, a la pieza de Ana Karen, yo me refería más bien al, al, al, video, al videojuego, a la red social esta de Jabotel que no me llamaba la atención. Ya no hablé en sí de la pieza, más que tomé algunos, algunas cositas, pero a mí me pareció que totalmente, o sea, yo definitivamente, inmediatamente al verla dije, pues sí, esto es más bien como la presentación de Ana Karen de sí misma y cómo está viviendo su propio encierro dentro del periodo de la pandemia. Finalmente, en unos años va a ser una pieza histórica que nos va a hablar de una experiencia y de cómo se vivió, cómo hubo, quien, más bien, cómo vivieron algunas personas, o muchísimas, de hecho yo creo, este encierro de no puedes salir y no tal y todavía estabas en la escuela, entonces terminar la escuela de forma virtual ya sin ver a tus cuates, o sea, está muy cañón, ¿no? O sea, sí es, sí, a mí me parece como, como una cosa que va a convertirse en una pieza histórica de estas que nos van a hablar de, un, de este momento específico, así, cuando hubo una ruptura, un quiebre en la forma de vivir y etcétera no Entonces eso creo que es súper valioso y... Y quiero ver la otra pieza de, de, donde hablas de tu papá, yo no sé, bueno, eso me parece muy chido, quiero verla. <risa> ah, te lo paso. En, en, está en Vimeo. Sí, ahí te, te compartimos el, el link, Carla. Bueno, ya me siento menos apocalíptico, porque sí, hace rato sí planteabas, digo, o sea, este, es aterrador esto del, del, del metaverso, eh, es... es o sea, sí puede plantearse un, un, un escenario terrorífico, pero bueno, ya, me, ya con lo que acabas de decir, Carla, ya, ya me siento menos, menos triste. Maestro Bunt. No, yo estoy muy, muy contento. Estoy muy, muy eh, animado. Gracias, a Ana Karen, por, por tus reflexiones y pues por, por darnos un poco de tu tiempo. Para, para hablar con, con nosotros en este podcast eh, locochón. Yo la verdad es que sí, yo tampoco soy como mucho de estas redes, no porque no me gusten, sino porque soy rete malo, ¿no? Y los videojuegos también, pero yo siento que esa es justamente la riqueza de la reapropiación, ¿no? Que podemos encontrar. Este, y me encantan ¿no? los videojuegos y las consolas, de pronto son impresionantes y de pronto hay juegos en línea que también son impresionantes y, y, y eso justamente yo creo que nos, nos da, es, es como un termómetro que nos marca la, la riqueza justamente de lo que se puede hacer con los medios, con imaginación, con creatividad y bueno Ana Karen creo que es, es un ejemplo de este, de este gran, gran trabajo, también la vamos a a adoptar como como hermana menor de ultracinema ya tenemos nuestra hermanita en bolivia entonces este ahora en méxico pues ya también este, tenemos nuestra hermanita pequeña de ultracinema y, y pues mucha mucho éxito mucho gusto en, en poder en poder charlar contigo y pues seguimos en esto y antes de que se me olvide eh, un gran, gran agradecimiento a Praxedis Razo que nos eh, cedió su cuenta de Zoom, entonces ya es este, Praxedis Razum porque nos presta su, su cuenta su cuenta le mandamos un, un, afectuoso, un afectuoso abrazo y nuestro agradecimiento infinito por prestarnos su cuenta ilimitada que pues, nos permite justamente tener charlas como esta sin necesidad de cortar, ya que vamos bien encarregados, bien inspirados y de pronto ya se te acaban pues, 40 minutos. Entonces pues, le agradecemos mucho a, a Praxedis Razo, hay que invitar a Praxedis eh, en algún momento también a, esta, a, este, a este podcast más pirata de las redes y que nos hable también desde su, desde su trinchera de, de autor pues muchas gracias eh, eh, quienes nos escuchan, gracias Ana Karen una vez más y pues, eh, pues aquí, aquí seguimos en Resistencia este 2022 pues bien, Muy bien maestro Ana Karen para despedirnos eh, un, un pensamiento final que nos quieras compartir pues que muchísimas gracias por invitarme, que nunca deje de existir Ultracinema, porque la verdad es que descubrir el festival, fue como un, algo muy importante en mi, pues en mi carrera, podría decir. Un maestro me, me dijo, ah mira este festival, intenta ver si abren convocatoria y así es como termina aquí. Y, y a partir de estar investigando sobre él, me involucré muchísimo más en en conceptos como reapropiación y, y todo, todo experimental, sin experimental. Y pues me di cuenta que sí, a, o sea, sí se está moviendo el cine experimental en México, o sea, en el país. Y pues felicidades y gracias por invitarme. Pues muy bien, muchas gracias Ana Karen. Eh, pues nada, eh, hemos terminado el primer podcast del año. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y bueno pues nos escuchamos en la siguiente emisión en eh, donde esperamos que Carla y el maestro Bond ahora sí dejen hablar a nuestros invitados <risa> bueno cuídense mucho nos vemos, nos escuchamos nos vienen en la, en la siguiente bye bye. bye bye gracias podcast dedicado al cine experimental y sus derivas más pirata de las redes. Nada, nada, nada es original. Entrevistas con Nasi los directores de la Selección Oficial de Ultra Cinema. Egresión. E Hacker.